Crear una marca o logotipo no es de la noche a la mañana, sin embargo, hoy te voy a enseñar lo sencillo que es crear un logotipo en Illustrator. Ya tengo adelantado el texto, voy a dar un clic para que veas que es un tipo de letra óptima a 290 puntos, sin embargo, cada letra está separada, eso es lo bueno, que tienes que separar. Ahora voy a hacer esto, voy a al clic y arrastrar para duplicar la última palabra que está aquí el siguiente paso es crear un rectángulo así que vas a presionar la tecla m en el teclado el color obviamente de relleno no tiene que existir vas a hacer esto clic y arrastras para crear el rectángulo con la flecha blanca vamos a dar un clic para deseleccionar y voy a mover un poquitito o lo voy a inclinar presionando la tecla de shift eso es lo bueno que puedes dar este tipo de inclinación perfecto ahora desde la mitad damos un clic lo voy a mover un poquitito y más o menos va a tener esta inclinación con la flecha negra vamos a hacer esto al clic y arrastrar presionando shift otra vez al clic y arrastrar y otra vez al clic y arrastrar seleccionamos otra vez con clic y arrastrar todos estos elementos y los vamos a duplicar los vamos a colocar en la parte inferior Presiono la barra espaciadora voy a, ir a seleccionar cada uno de estos elementos presionando la tecla de shift dando un clic ok ahí lo tenemos Ahora, la parte chévere es que en el panel de muestras vamos a activar aquí en librería, donde dice motivos, vamos a elegir los básicos y vamos a elegir líneas. En líneas vamos a elegir cualquiera de ellas, yo me voy a quedar con la quinta opción que está aquí. Ahora en el panel de transformar, si no lo encuentras en la parte superior, te vas aquí a ventana y vamos a poner transformar. En más opciones tienes que darte cuenta que la opción transformar los motivos solamente esté activa. En rotación, vamos a elegir 45 y clic en Enter para que tengas ya esa inclinación. Ahora, siguiente paso es clic y arrastrar para seleccionar solo estos dos elementos. Te vas a Objeto, Máscara de Recorte, Crear o Control 7. No te salió, perfecto. Aquí estamos cometiendo un error, enhorabuena, Control eh, Z. Elegimos los textos. Ok. Clic derecho en el ratón, Organizar y Enviamos Delante. Ahora seleccionamos los dos elementos, control 7, ahora sí nos va a salir el efecto, control 7, control 7 y control 7, ok, clic y arrastro todo, lo voy a subir un poquitito más, ahora con la flecha blanca o la tecla A ah, en el teclado, voy a empezar a distorsionar estos elementos para que salgan de la letra, esto es muy importante, tienen que salir de la letra, ok, ahora selecciono esto aquí otra vez, muy bien, y ahora, perfecto, flecha negra, clic y arrastro, control 7, no lo olvides nunca, control 7, control 7 y control 7. Todos estos elementos que están aquí, con clic y arrastrar, los puedes agrupar, que realmente te aconsejo que lo hagas. Ahora los voy a subir con shift, clic y arrastrar, y ahí lo tienes. Lo que más me gusta de este ejercicio es que puedes cambiar los tipos de letra y van a salir unas cosas espectaculares y brutales. ¿Qué esperas para suscribirte a este canal? Déjanos un comentario, déjanos la manito arriba y te espero en la siguiente lección.